Muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por acudir nuevamente a esta comparecencia en el Ministerio en menos de no sé ya ni cuántos días, laborable dos o tres días, ¿verdad?, desde la última eh, comparecencia tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como saben, hemos celebrado esta mañana la eh, conferencia sectorial de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es la tercera que se produce desde la aprobación del plan. Y este órgano tiene como misión fundamental la de coordinar, la de orientar, de alguna manera resolver algunas cuestiones que no son exclusivamente técnicas, pero que pueden tener una parte técnica, para que los mecanismos de ejecución, de cooperación y, de alguna manera, de verificación, ...de las correspondientes partidas que conllevan los fondos europeos... ...se puedan desarrollar sin ningún tipo de inconveniente... ...y que nos pueda permitir entre todos sumar... ...para que la implementación del plan ayude al propósito... Por el que, ...para el que está previsto... ...que como recuerdan es el de impulsar... ...la recuperación económica en nuestro país... ...y atender a los cuatro ejes... Eh, ...feministas, de cohesión social, de cohesión territorial... ...que tenemos por delante para que eh, estos fondos europeos sean aprovechados en su máximo potencial. También me gustaría, antes de entrar en los detalles que han marcado el orden del día de la reunión de hoy, comentarle que eh, este nuevo sistema del plan de recuperación es un, un mecanismo, unos fondos que se ponen a disposición de los Estados miembros que no se parecen y que nada tienen que ver ni en el desarrollo ni en la ejecución con los llamados eh, fondos del marco financiero plurianual, fondos de cohesión, o del REACT, Unión Europea, que también son similares a los fondos de cohesión. De las tres partidas que componen los fondos europeos, mecanismo de recuperación, marco financiero plurianual y REACT, los dos últimos se parecen entre sí, y el plan de recuperación es un plan de país que sigue una arquitectura, un control, una evaluación y una dinámica distinto de lo que hasta la fecha comunidades autónomas, ayuntamientos o ministerios venían estando eh, acostumbrados. El destino de los fondos que hoy eh, hemos vuelto a revisar, están dirigidos hacia todas las reformas, hacia todas las inversiones que se contemplaron en el documento que aprobó Europa, con una calificación, quiero recordarle a todos los ciudadanos, de excelente. Es decir, que estaba eh, satisfecha la comisión eh, por la forma en que se había trabajado en paralelo al desarrollo de esta pandemia, un trabajo ingente por parte de todos los ministerios y en donde tan importante es inyectar esos fondos públicos a nuestra economía al objeto de activarla, hacerlo además en el plazo de tiempo más corto posible, como el llevar a cabo, promover, reforma vinculadas prácticamente a todas las áreas políticas del Gobierno... ...por tanto que implican a Educación, a Sanidad, al Ministerio de Trabajo... ...a Seguridad Social, al Ministerio de Hacienda, de Economía... ...bueno, todas ellas igualmente importantes y que forman parte de un todo... ...que anticipa los retos que tenemos como país y sobre todo posibilita... ...fondos sin los cuales hubiera sido imposible que pudiéramos realmente acometer... Todas esas medidas que necesita nuestra economía y que nuestro país llevaba pendiente de poder aplicarla hace ya tiempo, eh, justamente eh, siendo el objeto de la demanda que el presidente Sánchez hizo a Bruselas. Ese cambio cultural eh, es el que reiteramos cada vez que tenemos ocasión de convocar la conferencia sectorial, que no tiene como objetivo eh, distribuir fondos entre comunidades autónomas, cosa que sí hace el marco financiero o que sí puede hacer el react, sino que su, que su misión fundamental es velar por el buen cumplimiento de los hitos, de los objetivos, de lo que se está produciendo en el reparto de conferencias sectoriales, darle coherencia interna, velar por la cohesión territorial y resolver, como decía, las cuestiones politico-técnicas que sean significativas a la hora de tener seguridad en, el propio, en la propia implementación de esos fondo Estos órganos de cooperación y de coordinación a veces son demandados por parte de algunos consejeros como órganos decisorios. Y yo siempre recuerdo que cada consejero o ministro en su ramo, en su conferencia sectorial, tiene que tener la misma capacidad decisoria que tiene, por ejemplo, un consejero de Hacienda en el ámbito de sus competencias. Esto significa que la vicepresidenta de Transición se reúne con los consejeros de Medio Ambiente en el marco de la conferencia sectorial, plantean los criterios de distribución, se votan en la conferencia sectorial esos criterios de distribución y se llega al acuerdo sobre cómo se reparten, en qué cuantía y durante qué periodo. Igualmente se llega al acuerdo de cuáles son los hitos que tienen que cumplir cada una de las comunidades autónomas para dar eh, coherencia al cumplimiento global que plantea el plan. Igual ocurre con las entidades locales. Pero este mecanismo se aleja al que podéis estar acostumbrados del plan eh, de perdón, de los fondos de cohesión, donde hay un reparto al territorio de los fondos que luego se presenta una programación. Olvidaros de ese sistema, que es distinto al plan de recuperación y que probablemente confunde a la hora de plantear mecanismos de cogobernanza o cómo y de qué manera participan las comunidades autónomas en estas decisiones. Deciros también que eh, esa cogobernanza que está definiendo el sistema de eh, gestión de estos fondos europeos tiene diferentes correlatos, conferencia de presidentes que tuvo ocasión de repasar, entre otras materias, cómo y de qué manera se iba a seguir evolucionando en materia de fondos europeos. Conferencia sectorial de coordinación eh, a nivel global de todo lo que se va haciendo en el plan de recuperación, órdenes comunes, eh, cuestiones homogéneas que competan a diferentes ministerios y conferencia sectorial. Si me permitís, la conferencia sectorial es el núcleo del reparto, es el lugar donde personas más conocedoras de la materia, ministros y consejeros del ramo, determinan si para el criterio de reparto de la biodiversidad, por ejemplo, eh, hay que hacerlo en términos de kilómetros de costa, en términos de monte, en términos de número de especies declaradas, elementos que no tienen nada que ver con el reparto de fondos que se dirigen a la agenda urbana. Y que ahí el parque de vivienda, la eficiencia energética de los edificios, el número de habitantes, tiene un mayor peso que puede tener en otras conferencias donde los criterios pueden variar y es lógico, y defiendo que varíen, aunque luego todo tenga que estar armonizado y tenga una coherencia territorial en el conjunto del plan. Hemos tenido también eh, ocasión en la propia conferencia de trasladarle a las comunidades autónomas que gestionarán el 55% de los 19.000 millones de fondos que eh, prevé el desembolso que Europa ha comprometido con nuestro país y que ya se hizo eh, en realidad en el acuerdo de financiación que se firmó la semana pasada, que ya se remitió a Bruselas y que producirá en los próximos días, en las próximas semanas, la llegada de los primeros 9.000 millones de euros, que es como teníamos previsto la llegada de estos recursos. Primero 9.000 millones, posteriormente, cuando ya se aproxima el final de año, 10.000 millones y así progresivamente hasta completar la totalidad de las transferencias a lo largo de los próximos ejercicios presupuestarios. Decirles también que eh, eh, el, eh, este dinero se complementa con los 10.000 millones que las comunidades autónomas este año y el que viene, 10, eh, 8 más 2.000, van a recibir con motivo del REACT Unión Europea. El programa REACT Unión Europea está corriendo en paralelo ...a este plan de recuperación, este año se han repartido 8.000, que no es una cantidad menor, millones de euros... ...para que las comunidades autónomas puedan imputar gastos extraordinarios derivados de la COVID... ...gastos sanitarios, educativos, ayudas a las empresas, gastos del bienestar social... ...esos 8.000 millones de euros exclusivamente se deciden por parte de las comunidades autónomas... ...y los autoriza Europa, el Gobierno de España no interviene... ...en ese reparto de los 10.000 millones... ...que se asignaron a través del REACT... ...de un total de 12.000 que componen ese fondo. ¿Eh? Por eso cuando a veces se habla de un fondo... ...sin tomar en relación el otro... ...puede dar una apariencia errónea... ...de cómo se está produciendo el reparto... ...y además de cuál es la capacidad de decisión... ...que tienen comunidades autónomas. Del plan de recuperación de los 10.000 millones... ...lo hacemos en cogobernanza... Los otros 10.000 millones del RIA se hace exclusivamente por criterio de comunidad autónoma y esto es algo a poner en valor en este estado compuesto que supone nuestro país, que supone España. Hechas estas observaciones, los temas que hemos abordado en la reunión de hoy se han centrado en la ejecución del propio plan y verán que los datos reflejan el compromiso y el camino que está siguiendo el Gobierno para poder cumplirlo. Por eso, hasta la fecha hemos informado que el Consejo de Ministros ha asignado a las comunidades autónomas, a través de conferencia sectorial o acuerdo del Consejo de Ministros, un total de 7.230 millones de euros. Y tenemos y están en camino eh, otros 200 adicionales que se van a repartir en los próximos días. Un importe que es muy relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que hace escasamente unas semanas que se aprobó el plan de recuperación para nuestro país. Esto no ha significado que el Gobierno de España, al incorporar este plan previendo a los presupuestos generales, no haya ido transfiriendo, trasladando la asignación de los diferentes eh, componentes, eh, más allá de la mmm, gestión que tenga que hacer con Bruselas, para la propia aprobación del plan. Si firmamos el acuerdo de financiación la semana pasada, ven ustedes que ya hemos repartido 7.230 millones, eh, cuestión que ha hecho que en paralelo, que estuviéramos trabajando con eh, la Comisión Europea, eh, estuviéramos ya ejecutando el propio plan y dando a las comunidades autónomas recursos para que no tense las finanzas públicas el hecho de tener que ejecutar un volumen tan importante de inversión. También les puedo decir que he tenido oportunidad de detallarle a las comunidades autónomas el reparto en las distintas conferencias sectoriales, un dato que ellas tenían ya por la propia eh, dinámica de las conferencias sectoriales y que le hemos quedado en que vamos a darle, a transmitirle eh, la totalidad de esos recursos que van a cada territorio, aunque ellas eh, tienen en su ámbito de actuación capacidad de hacerlo de la misma manera que yo. Yo le pregunto a los ministerios, ellas le pueden preguntar a los consejeros, a los departamentos también que han ido recibiendo esos fondos. Pero para conciliar, hemos dicho que vamos a hacer desde el Ministerio el esfuerzo aún más de facilitar este trabajo. Desde el Ministerio de Transporte se han repartido ya 1.631 millones eh, eh, en la Conferencia de Vivienda. En la Conferencia de Educación otros 1.410 millones, básicamente para la modernización de la formación profesional o la reducción de la brecha digital. También en, la, en, en, en, en Transición Ecológica y eh, Medio Ambiente se han asignado 1.087 millones, ...para normativa de residuos, tendido eléctrico, eh, eh, evitar daños a la fauna... ...mejora de servicios de saneamiento o restauración de ecosistemas. En políticas de cuidado se han repartido 731 millones... ...en la Conferencia Sectorial y, eh, para las Políticas de Igualdad y de Inclusión Social. En empleo y asuntos laborales se han repartido otros 688 millones de euros priorizando las políticas activas de empleo y también en materia sanitaria se han eh, distribuido 399 millones en sanidad para equipos de alta tecnología sanitaria. Este detalle lo tienen las comunidades autónomas y lo tendrán ustedes en la documentación que les vamos a facilitar, pero simplemente señalar que las conferencias de igualdad, cultura y justicia han asignado otros 90 millones de euros eh, por parte de cada una de ellas. E igualmente, en el Consejo de Ministros se han ido autorizando eh, diferentes repartos dirigidos también a comunidades autónomas. En breve vamos a hacerlo en el componente eh, de Administración Pública, 118 millones de euros y hasta 1.230 que ya se han hecho a través de reales decretos y que, eh, por ejemplo, eh, eh, implican 400 millones del plan MOVE, movilidad eléctrica, eh, por tanto, en ese componente, 660 millones para incentivos de autoconsumo y almacenamiento de energía. Eh, también en este extremo pueden ser entidades locales, las receptoras de estos fondos. En definitiva, como decía anteriormente, 7.250 millones y, por tanto, en camino de cumplir con los 10.500 que el presidente del Gobierno comprometió en la conferencia que se celebró en Salamanca. Les puedo avanzar que estamos trabajando para otros reales decretos, el que acabo de comentar de eh, ayuda a, a las Administraciones para la digitalización, pero hay otros que tienen que ver con el sistema universitario español y su propia digitalización o la rehabilitación energética de edificios, que es otra materia eh, muy importante para ser ejemplares en el uso de la energía de forma eficiente. El Ministerio de Transporte, está pendiente de la aprobación de una orden para conceder subvenciones a los municipios en la implantación de zonas de baja emisión y también para hacer sostenible el transporte urbano y así por el conjunto de ministerios una información exhaustiva que, como ustedes pueden comprobar, ha supuesto ya un pistoletazo de salida para la puesta en marcha de este plan de recuperación, aunque todavía no hayamos recibido el primer desembolso, como digo, porque el plan se elaboró hace escasamente una semana y en unos días que se aprobó el acuerdo de financiación. El segundo punto que quería también pasar a, a, a transmitir es el que hemos puesto en conocimiento de las comunidades autónomas y que está relacionado con el déficit público y la ejecución de los fondos europeos. La, la idea principal que hemos querido trasladarle es que… este eh, trato contable de los fondos de recuperación del plan serán neutros a efectos de contabilidad nacional y a efectos de Eurostat. Esto implica que no serán tenidos en cuenta para la evaluación del déficit y también para superávit, en aquellos casos en los que las comunidades autónomas, por ese desacompasamiento que existe entre la transferencia de los fondos y la ejecución, el primer año puedan tener superávit y el segundo año déficit. Para que esto no se produzca se da tratamiento neutral a estos fondos europeos y la intervención general velará con los interventores de comunidades autónomas para que no haya ninguna dificultad y no interferir con el normal desarrollo de las finanzas públicas que desde el primer momento ha sido objetivo de nuestro Gobierno. Aprovecho también para destacar en este punto que los últimos datos que hemos publicado el viernes reflejaron que el déficit público se ha reducido un 26% en el primer semestre de este año. ¿Eh? Lo digo porque algunos falsos agoreros permanentemente eh, están hablando sin datos de cómo se comportan las finanzas públicas y no podemos ser rigurosos si no hacemos mención a los datos oficiales que alumbran el cómo y de qué manera se está comportando el déficit público y cuál es la perspectiva para el cierre del año. Y para concluir, también le quiero transmitir que es voluntad intensificar la coordinación técnica entre los equipos del Ministerio, eh, comunidades y entidades locales y, por tanto, hemos trabajado en el diseño de un sistema de gestión y otro de sistema de información, que va a ser las herramientas que permitirán tener una guía para un mejor seguimiento de las medidas y también para la elaboración de los informes de gestión que van a tener carácter semestral. Estos informes van a ser, desde luego, una referencia obligada para la evaluación y el control y, en última instancia, para acreditar el grado de ejecución de los correspondientes componentes cara a la Comisión Europea. Estas dos órdenes ministeriales, Justo en este momento las está supervisando la Comisión Europea, que quería conocerla antes de su firma. Hoy se la pasamos a comunidades autónomas, por si quieren hacer alguna sugerencia que sea estrictamente imprescindible. Y así que nuestra intención es que mañana, pasado, se puedan firmar y, por tanto, entrar ya en pleno vigor. También hemos informado que en el mes de septiembre convocaremos la reunión de responsables de directores generales del plan de recuperación para concretar todos los detalles técnicos en relación con estas órdenes o en relación con cualquier otra materia que va surgiendo en el día a día. Al ser un sistema dinámico aparecen preguntas que previamente no han surgido o directamente hay que acomodar las respuestas a la realidad que va surgiendo con motivo de la recuperación. También en septiembre vamos a hacer un ciclo de formación para todos los gestores y los usuarios de este sistema de información que tiene que ser cumplimentado a tiempo real para que todos los actores tengamos información homogénea sobre qué se ha licitado, qué grado de ejecución, cómo es la pista de auditoría que persigue el buen uso de los fondos europeos, como cualquier recurso público que tenemos que acreditar y garantizar que se utiliza para lo que está previsto y para su diseño y, por tanto, todas esas herramientas imprescindibles para ese control, para ese seguimiento, para esa evaluación que forma parte del día a día de la ejecución de este plan por su ambición y por el volumen de recursos. Termino ya diciendo que estamos ante una oportunidad única, no podemos desaprovecharla, tenemos que remar en la misma dirección y en esta materia no cabe política de confrontación. ...es lo que también he trasladado a, en la conferencia sectorial... ...porque en la medida en que nuestro país... ...a raíz de la llegada del presidente Sánchez a la Moncloa... ...está poniendo en marcha mecanismos que no existían... ...o revitalizando los ya existentes... ...para lograr en un estado complejo... ...una eficaz co gobernanza de problemas, de recursos... ...y también de decisiones compartidas... ...en esta materia en la que la pandemia ha marcado... ...un antes y un después en materia sanitaria y económica, lo saben por el funcionamiento del Consejo Interterritorial o por la frecuencia de desarrollo de conferencias sectoriales para la implementación del plan, toda esta experiencia nos tiene que permitir seguir también avanzando para que los sistemas de coordinación del conjunto del Estado sean satisfactorios sean eficaces y nos permitan cada uno, en el cumplimiento de sus competencias, eh, atender al ciudadano único, a la empresa única, que es la receptora de todas estas políticas y también por parte de la Comisión Europea, que ha puesto estos recursos para justamente anticipar los grandes retos, las grandes transformaciones del continente y, por otra parte, ser capaces de paliar los efectos residuales de la caída de nuestro crecimiento que se produjo y se ha venido produciendo durante todos estos complicadísimos meses que han implicado la pandemia. Pero sin ir más lejos, los datos de la EPA que hemos conocido la semana pasada demuestran que ya. Hemos recuperado nueve de cada diez empleos que se perdieron con esta pandemia y que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre de este año, un 2,8% más. Respecto al primer trimestre, casi un 20%. Respecto al interanual, ha superado este crecimiento todos los pronósticos de la mayoría de los organismos supranacionales y también eh, internacionales. España está creciendo, está creando empleo a un ritmo elevado y la llegada de estos fondos europeos van a intensificar esa creación de empleo, eh, procurando que el sector empresarial, que nuestro sector económico vaya asentando las bases del cambio del modelo productivo que necesita nuestro país, en definitiva, para conseguir una España más justa, más ecologista y más feminista. Ese es el objetivo de este plan de recuperación y de la totalidad de las políticas que desarrolla este Ejecutivo. Estos fondos son para nosotros fundamentales a la hora de hacer realidad durante esta legislatura los pasos decididos que queremos avanzar en todas estas materias. Así que animo a ayuntamientos, a comunidades autónomas a que todos a la una rememos en la misma eh, dirección y, por tanto, dejemos atrás nuestras cuitas partidistas y seamos capaces de establecer una verdadera relación institucional que se marque por la lealtad. Esto es lo que hemos comentado, el tono ha sido cordial, ha sido un tono eh, amigable, como suele ocurrir en todas estas conferencias, como también ocurrió en la conferencia de presidentes y, por tanto, es lo que puedo dar fe de lo que hemos tenido al interior de esta reunión. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta que quieran formular. Empezamos con las preguntas aquí, Begoña, de Fe. Hola, buenas tardes. Eh, yo quería preguntarle, ha hablado usted, ha insistido mucho en remar en la misma dirección y no sé si ha sido el, el mensaje que le han trasladado los consejeros de las comunidades autónomas de que están dispuestos a, una, pues a, un, a remar en la misma dirección, a estar a, a algo de consenso, o si ha habido críticas por las partes de las comunidades del PP, incluso por las comunidades socialistas. Y también que le quería preguntar, ha comentado que bueno, el, el criterio de reparto al final se va a hacer en cada una de las sectoriales y no cree que eso puede demorar la ejecución al final de los fondos por lo que pueda suponer de alargarse a lo que queda de año? Muchas gracias por tu pregunta. Insisto en remar en la misma dirección porque creo que es una exigencia de la ciudadanía que las administraciones públicas nos pongamos de acuerdo, seamos capaces de concentrar los recursos en aquellas políticas que realmente mejoran el día a día, la calidad de vida de todas las personas y dejemos atrás el ruido, la bronca, la confrontación que en más ocasiones de las que desde luego al Gobierno le gustaría preside las declaraciones y preside la vida política, pública al menos, de nuestro país. Eh, importante para eh, combatir el desafecto que los ciudadanos puedan sentir de la política cuando tienen problemas reales que no se transmiten ...como elementos que están siendo discutidos... ...al interior del gobierno... ...o en relación gobierno con comunidades autónomas... ...que los ciudadanos tengan la tentación de pensar... ...que nosotros estamos a algo totalmente distinto... ...de lo que son los intereses de la ciudadanía... ...si en vez de estar eh, eh, dedicando las energías... ...a eh, intentar pelear, confrontar o hacer ruido... ...las dedicamos a que cada uno desde su punto de vista... ...con absoluto respeto a lo que piensa cada uno en su marco competencial ponemos nuestras capacidades al servicio del ciudadano único, que a veces escucha atónito estas conversaciones que se producen entre los niveles de las Administraciones, pues yo creo que la utilidad de la política sería mejor percibida y que la eficacia de las medidas cobraría mayor relieve. ¿Eh? Es por eso que he insistido dentro e insisto fuera siempre en esto de, de que tenemos que remar en la misma dirección. Eh, entre, otras, entre otras ocasiones, porque eh, suele estar siendo una tónica habitual que el tono al interior de las reuniones no se parece en nada a lo que se expresa cuando luego cada uno de los interlocutores habla fuera. Yo quiero decir que la reunión ha sido amigable, afable, amable, una reunión eh, planteada desde el respeto y luego cuando ustedes escuchan las declaraciones de los protagonistas de la reunión pensarán que al interior de la sala hemos estado en una discusión o tirándonos los trastos a la cabeza. Si hay alguien que tiene interés en trasladar ese ruido y esa bronca es porque no quiere que se visibilice la eficacia de la política. Y desde luego este Ejecutivo no va a contribuir a que eso ocurra. Respecto al criterio de reparto, para nada lentece, todo lo contrario. Ya se han hecho los criterios de reparto en las comunidades autónomas, perdón, en las conferencias sectoriales dirigidas a las comunidades autónomas. Pero es que la arquitectura del plan que se define por políticas palancas obliga a que los criterios de la pesca nada tienen que ver con los criterios de la agenda urbana. O los criterios de la educación, básicamente de población, nada tienen que ver con los de biodiversidad, que tienen en cuenta los ecosistemas, comunidades autónomas que tienen parques naturales que no lo tienen. Entonces, el criterio más justo es el criterio que permite una mejor aproximación a esa realidad. Y luego... El Gobierno en su totalidad vela porque haya cohesión territorial, es decir, que haya una asignación razonable de los criterios, pero no tendría ningún sentido que cuando estamos hablando de la agricultura distribuyamos los fondos con independencia de las hectáreas que cada comunidad autónoma dedica a la agricultura y lo haga por otro criterio que a lo mejor tiene que ver con el número de viviendas, que es cómo se asignan los, los criterios para la rehabilitación del parque de viviendas. ¿Mm? Es que se hace para atender justamente a esa realidad de una forma más personalizada. Ahora bien, las comunidades autónomas están habituadas a el reparto del marco financiero o el reparto del RIA, que era, esta es la cantidad que se asigna a la comunidad autónoma, haga usted la programación. Pero es que esa no es la arquitectura de los fondos europeos del plan de recuperación, ni es la arquitectura que ha planteado Bruselas, en donde el proyecto es proyecto de país, y un país es mucho más que la suma de las 17 comunidades autónomas. ¿Mm? Y por ello también la FEM reivindica en este proyecto de país protagonismo en la ejecución de los fondos. Por tanto, no es solo comunidades autónomas, son también entidades locales, desde su propia relación con el Estado y de la relación de estas con las comunidades autónomas, que también hablamos poco, de cómo comunidades comparten esos recursos con las entidades locales, que son al final, las que son competentes, por ejemplo, en materia de agenda urbana, de rehabilitación de barrios, de edificio energético o de cualquier otra cuestión que tiene que ver con la vida de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. ¿eh? Pero es esta la razón por la que el criterio es un criterio fino en cada conferencia sectorial en función de esa política. Bien. Seguimos por aquí. Nuria Reus, de Lara. Hola, buenas, ta bueno, buenas tardes ya. Eh, vale. Mi primera pregunta es, usted ha hablado también que luego habrá eh, que seguir o que justificar eh, cómo se han ejecutado estes, estos fondos y mi pregunta es si las comunidades lo tendrán que hacer también ante cada ministerio o lo tendrán que hacer ante Hacienda y en algún momento se habló hasta como de penalización si no se cumplía con algunos criterios y también han hablado de esto y si en este caso pues… Eh, que comportaría pues, una, una penalización. Luego, o si sea, hay un calendario también con, con los ministerios o sea sectoriales a raíz de cómo pues empezar también a trabajar el reparto y demás. Y, finalmente, bueno la Generalitat insiste en que esta tarde quiere eh, abrir el debate de los fondos europeos en la, en la, bila, en la bilateral. Eh, ¿Cómo ha sido hoy el tono en, en esta conferencia por parte de la Generalitat y si esta tarde, eh, si se abre el tema, si van a, a hablarlo? Gracias. Sí, muchas gracias, Nuria, por, por tus preguntas. Respecto a la primera parte, lo verán ustedes cuando se publiquen las correspondientes órdenes. Eh, el sistema de información, la orden de sistema de información obliga a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos cumplimenten en el marco de su ejecución. Y porque tiene que haber una pista de auditoría que haga trazable el uso, el destino y el control del dinero público, van a tener que cumplimentar ese sistema de información y, por tanto, van a tener que rendir una información que se va a utilizar o bien por parte del Ministerio Tutelante o bien por parte de la Comisión Europea en el seguimiento que también hace, o bien ella misma va a poder alimentar de su propia transferencia que haya hecho a las entidades locales. Entonces, nos vamos a dotar de una herramienta que, si entre todos la cumplimentamos en tiempo y en forma, será una foto real del estado de situación cada momento de esos fondos y, por tanto, permitirá hacer un seguimiento y que dispongamos todos de una información homogénea. Porque a veces se dice, es que el ministerio no traslada información, no es que el ministerio está haciendo la información a mano, con cada uno de los ministerios cuando está repartiendo, igual lo pueden hacer comunidades autónomas. Y, por tanto, queremos tener un sistema común. Que cuando hablemos de cualquier componente, todos tengamos por delante cómo se ha ejecutado, quién lo ha ejecutado, en qué fase se encuentra una licitación, cómo y de qué manera se tiene que eh, cumplimentar. Y después Bruselas puede hacer el seguimiento, lo que llamamos la trazabilidad, la pista de auditoría, para que pida del expediente, la parte que le interese en cada momento que estará a su disposición o la muestra ¿no? sobre la factura que quiera hacer en cada momento, porque, como ustedes saben, eh, la Comisión Europea encarga el seguimiento o, me, o, mejor dicho, la justificación de este programa al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que será después el responsable también, con todos los Estados miembros, de velar porque el uso del dinero público se ha empleado en aquellos objetivos que estaban previamente diseñados. Respecto a, a la a, um, llamada penalización, que yo no le llamaría penalización, diría que tiene que haber un mecanismo que permita que si existe un imponderable en alguna Administración que imposibilita la ejecución de los fondos europeos, tenemos que reasignar esos recursos para cumplir con los hitos y con los objetivos que tenemos comprometidos con Bruselas. Pongo un ejemplo. Si nosotros hemos comprometido que un componente eh, X Va a construir, ponga el caso, 7.000 depuradoras, vamos a suponer, ¿no? para el saneamiento de agua. Si nosotros distribu distribuimos esos fondos en las comunidades autónomas y hay alguna que tiene dificultad, un imponderable, por el que no puede continuar avanzar con una correcta ejecución de los fondos, ponemos en riesgo el cumplimiento de la totalidad del país. Y, por tanto, yo tengo que conseguir que se hagan las 7.000 depuradoras si quiero reintegrar ese dinero y si por tanto no quiero que me penalice la Comisión Europea. Es por ello que lo que se le traslada a las comunidades autónomas son una suerte de hitos intermedios de cumplimiento de objetivos para velar porque el grado de ejecución del plan nos va a permitir garantizar el resultado final. Creo que me he explicado, ¿no? <risa> Más o menos, ¿no? No se trata de castigar a nadie, se trata de que el resultado final sea el que hemos comprometido con Bruselas. Bruselas no entra si ha sido una comunidad quien ha incumplido un ayuntamiento, Bruselas, a quien le pide explicaciones es al Gobierno de España. Y el Gobierno de España tiene la obligación para reintegrar esos recursos de que se hagan. Y si hay una comunidad que no puede, por las razones que sea, el resto se tendrá que hacer cargo de esos recursos para que se pueda construir, para que se puedan implementar, para que se puedan impulsar las iniciativas, las actividades que vienen en las inversiones. La reforma es distinto porque las reformas son fruto de la actuación del Gobierno y del Congreso de los Diputados en aquellos casos donde requiere de una norma, ¿no? Pensiones, reforma fiscal, reforma laboral, educación en formación profesional. Entonces, por eso se establece ese elemento. Si no está en riesgo esa cuestión las comunidades autónomas podrán incorporar las llamadas remanentes en el ejercicio siguiente. Estas son las cuestiones que hemos visto en la conferencia, qué pasa con la remanente, con el IVA, con, la, con los sistemas de información, de qué manera se rinden, estas dudas, la plurianualidad, que son temas muy técnicos que creo que no tienen más interés que ellos conozcan por dónde se va a plantear. Y en relación con la, la comisión bilateral, que existe esta tarde, Cataluña-Estado, son eh, comisiones mixtas, eh, que están eh, así contempladas en los correspondientes estatutos de autonomía. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen una comisión mixta y, por supuesto, lo que se van a ver son materias que tienen que ver solo y exclusivamente con Cataluña. No se va a ver nada que forme parte del debate multilateral y fondos europeos forma parte del debate multilateral. Eh, ha participado en esta conferencia sectorial la secretaria general, de fondos europeos de la Generalitat de Cataluña y ha intervenido en la reunión para hacer alguna sugerencia o para plantear alguna duda. Yo agradezco su intervención y, por tanto, todas las dudas se tienen que plantear en este foro y, si hay alguna que surge en el transcurso de la ejecución se tendrá que abordar en este foro, más allá de que el teléfono de todos nosotros y nosotras, porque somos mujeres también la mayoría, está abierto a cualquier duda de Murcia, de Andalucía, de Galicia, de Cantabria, de cualquier comunidad que quiera hacer una pregunta individual, ¿no? Eso no solamente no está prohibido, sino todo lo contrario, alentamos a que cuestiones singulares se hablen por teléfono para no quitarle tiempo a las conferencias sectoriales en materias que pueden ser más comunes. Muy bien, vamos con una última pregunta, en la sexta. Buenas tardes, ministra, ¿qué tal? Eh, varias preguntas. Le quería, en primer lugar, eh, usted hablaba de que esto era un proyecto de país y que y también lo relacionaba un poco con eh, cómo se debe repartir o cómo deben usar las comunidades autónomas estos fondos. Precisamente anunciaba, ya se anunció el viernes pasado… ...ese porcentaje del 55%. Entonces, eh, lo que no acabo de comprender es por qué las comunidades autónomas... ...siguen exigiendo eh, un porcentaje mayor cuando ya está estipulado ese 55%... Y, mm, ...y entonces, ¿por qué eh, a día de hoy siguen presidentes autonómicos eh, pidiendo eh, más dinero? Eh, y después también le quería preguntar, hemos conocido hoy... Eh, ...que la recaudación fiscal en el primer semestre de este año... ...ya es superior a la equivalente al primer semestre de 2019... ...es decir, antes de la pandemia. Eh, ¿Cómo puede ser esto posible o a, a qué se debe? Gracias. Muchas gracias. Bueno, en relación con, con la, primera, por la primera cuestión... ...efectivamente, y esto es el marco cultural... ...que intento expresar cada vez que comparezco... Eh, ...respecto al Next Generation... Eh, ...tenemos que cambiar la mente... Eh, que ha predominado en el reparto de los fondos de cohesión. ¿Mm? Los fondos de cohesión, para que ustedes entiendan el por qué las comunidades autónomas a veces exigen esto, los fondos de cohesión se reparten una parte, valga la redundancia, directa al territorio, asignando cantidades que ellos después programan y Europa aprueba, y, y, y otra parte a los ministerios que ellos programan y que Europa aprueba, ha pasado con el REACT, de los 12.000 millones, 10.000 se han dado a las comunidades autónomas, que se podía haber asignado a ministerios, por eso cuando se dice que no participan, en fin, ahí están los datos. Eh, y este eh, programa Next Generation no se reparte de esta manera, sino que hay políticas palancas, hay componentes con iniciativas, bien sean inversiones o reformas, que son cambios normativos, eh, para que nos entiendan, que se comprometen con Europa, y que dependiendo de quién tiene la competencia en este estado complejo, esos fondos se ejecutan por un ayuntamiento, por una comunidad autónoma o por el Gobierno de España. Pero los compromisos, por ejemplo, de que el 40% de los fondos tienen que ser para Transición Verde, es que viene marcado por Europa, ni siquiera lo marca el Gobierno de España. Es que Europa ha puesto recursos y ha puesto condiciones. Y entre ellas es que un porcentaje se dedica a digital y un porcentaje se dedica a verde. ¿Por qué? Porque Europa está haciendo un proyecto también de, de, la, de, de la Unión Europea. Está in, eh, impulsando con estos fondos que la Unión Europea sea líder en determinadas materias, y entre ellas en materia digital, por lo que significa de competitividad, y en materia de transición ecológica, por lo que significa de eficiencia y de solidaridad. Entonces, cam cuesta cambiar este chip y es como si las comunidades autónomas reclamaran que en vez de distribuir los recursos por políticas palancas se le dé a ellas el dinero y que ellas hagan una programación. De ahí el que, a pesar de que de los 19.000 millones, 10.500, ya han llegado 7.500 y el resto están pendientes en las próximas semanas, una vez que ya pase el periodo estival, de asignarlo, las comunidades autónomas siguen reclamando lo que ellos dicen, lo que ellos hablan de mayor participación cuando la participación está siendo efectiva en la conferencia sectorial. Lo que ocurre es que el encaje es distinto. Respecto a la recaudación fiscal, bueno, yo sería prudente siempre en esta materia. Es evidente que respecto al año 19, eh, el, las tasas de crecimiento creemos desde el Gobierno de España que no van a poder eh, ser eh, similares a las que teníamos en el 19 hasta finales del año 2022. Mantenemos esa previsión. De, de que será en ese momento, cuando estemos en esas condiciones. Eh, eh, el primer semestre no contempla toda la recaudación que eh, se tiene prevista eh, en este año y, sobre todo, teniendo en cuenta que son años fiscales distintos. Nosotros, en el año 21, estamos recaudando digital y transacciones financieras, por poner un ejemplo. ¿Vale? estamos recaudando los efectos de algunos ajustes fiscales que se produjeron en el año 20 en la ley de presupuesto y que entraron en vigor justamente en el 21. Entonces, la apariencia es de que estamos igual, pero si tienen en cuenta esta situación, los tributos tradicionales todavía no están al grado de rendimiento que tendrían eh, a finales del 22. ¿Eh? Lo que pasa es que está interferido por otras figuras fiscales que están aportando a esa mayor recaudación. Muy bien, pues con esto terminamos con vuestra paciencia, terminamos esta comparecencia, que ojalá no sean a las tres de la tarde, ¿verdad?, porque estamos todos siempre con un poco de impaciencia, pero muchas gracias por acudir y que tengan todos ustedes buenas vacaciones. Si no tengo ocasión de verles personalmente, todos merecemos descanso y con la precaución que requieren estos tiempos de circulación del virus. Muchas gracias.